yo quiero comenzar eh, hablándole sobre este pelotero mírenlo aquí este pelotero fue un jugador que nos puso a gozar a nosotros mírenlo ahí ese pelotero, del Delitzell y además terminó siendo el manager José Offerman mírenlo ahí José Offerman anuncia y declara Que acaba de ser operado De la próstata Entonces yo quiero aprovechar Este anuncio que él hace Y dice eh, Casi de la próstata Me sacaron Casi todo el cáncer Dice él En la explicación que él da Entonces eh, Se me ocurre como lo ha hecho en otras veces que hasta he invitado a un órgano, como el caso del de doctor Pérez para invitar a todos los hombres que pasan de 48 años que se mantenga con una rutina el hacerse un chequeo todos los años y después que pasa de 60 puede agregarle un chequeo puede ser dos veces al año. Y si usted se va a hacer un análisis de, en el laboratorio, un hemograma, usted le dice: Le agrégame el, el PCA. El PCA es una, una forma de las muchísimas que hay para confirmar cómo tú andas. Y le digo esto. Porque el asunto de la próstata ya se está resolviendo mucho problema si se logra hacer el tratamiento a tiempo. O sea, se está haciendo, hay demasiados medicamentos, medicamentos que ayudan a que aún tú, tú teniendo cáncer prostático, Tú puedas vivir una vida normal. Largar tu vida. Y hasta inclusive. Puede tener. Hasta tus relaciones. Sexuales. Eh, es importante. Y quien le habla. Es porque yo pongo el ejemplo. Eh. Yo voy al urologo dos veces al año porque paso de 60 y cualquier molestia yo voy al urologo sin enfermarme porque tampoco usted puede caer en el complejo en la psicosis en la enfermedad psicológica de que usted tiene problemas de cáncer por eso la importancia de usted visitar al olorólogo. A raíz de esta operación que le hicieron a Off, eh, Offerman. Y tengo otros familiares y amigos que se han hecho estudio, cirugía de cáncer prostático. Que los resultados es que ellos siguen viviendo. Pero tiene que hacerlo. Más ahora que la ciencia está tan avanzada y cada día hay más elementos para que tú puedas seguir viviendo. Pero no lo vamos al cáncer. La próstata, ya después que tú pasas, de los 50, ahora hasta bajaron un poquito. De los 48. No necesariamente tiene que tener cáncer. Por ejemplo, yo no tengo cáncer. Porque ya me he hecho mi sonografía, el PCA. Para la edad mía, 2.3 es buena. La sonografía indica que no hay eh, sospecha de cáncer. Pero a la edad mía comienza un fenómeno que se llama hiperplasia prostática. ¿Qué significa la, la hiperplasia prostática? Que es normal que la próstata se le crece a todos los hombres después de los 60. Pero hay un crecimiento que no es normal. Entonces por eso tú tienes que darle seguimiento Porque ese que no es tan normal Comienza a producirte Mucho hacer pipí en la noche Y el que hace pipí, mucho pipí en la noche Y es casado alguna vez, el mucho, el mucho miar Te quita el deseo sexual tiene que ser ratico que, que tú tienes siempre y cuando tu mujer sea inteligente. Porque hay mujeres que en vez de ayudar al esposo a cogerlo con calma, viejo, tranquilo, cálmate. Y esa actitud psicológica de la esposa hace que el hombre es un chancecito de eso, de que deja de orinar mucho. Le toque a ella su besito, su besito, su besito íntimo. Pero usted tiene que cooperar. Usted como compañera, no hay cosa que ayude más al sexo, pero especialmente el que comienza a tener no problema de cáncer sino de crecimiento prostático que va a orinar más fácilmente hace el síntoma de, de pequeñas infecciones pero aquí ya tiene que trabajar con la confianza de la, de la esposa que la esposa lo calme, está bien viejo, espérate y ella saber psicológicamente en qué momento le dé el palo en qué momento le da el abrazo le da el besito después que pase claro está este coronavirus que nos quitemos la mascarilla nos quitemos los guantes y como me dijo una amiga mía hasta nos quitemos la ropa eso vendrá esto pasará entonces yo invito a todos los hombres que pasan de los 50 de los 48 De ese su visita que yo me la hago yo voy donde mi, mi único urólogo el doctor Teófilo Pérez yo voy todos los años y eso no es nada eso no le quita a usted la hombría porque el médico le mete el dedo porque es preferible el dedo que sea la pata como dicen los urólogos cuando no se mete el dedo, se mete la pata, entonces es preferible que sea el dedo y usted verá y que cuando usted entienda que la incomodidad que le produce el crecimiento prostático hay cirugías que tú no duras ni 15 días para tú aplicarla y los resultados son excelentes y así tú evita que no caiga en una situación peor del asunto del cáncer o sea hay pequeña ya hay sistema de cirugía que no es como antes que había que abrir el abdomen ahora por la misma vida